No sé, lo ¿Qué es lo que pasa cuando ya no queda nada más? La lágrima traición y cuando salga mucho dolor, era solo esperar algo que tal vez no llegará a la realidad, del golpe más contornado o un huracán. Y entonces es cuando todo se pone interesado ¿es posible volver a sentir como te sentías antes? Yo no lo creo. Pero hay Honesto. Cuando eres al fondo de la mierda solo hay que escalar Cuando se acabe una hoja solo cámbiala Cámara, es hora de tus propios consejos tomar Dices que eres hombre pues ahora es cuando se verá Es que a veces, esas situaciones afectan tu mente Pierdo la razón por momentos, ¿saben? La cosa es hallarla antes de que se haga tarde Pase lo que pase, no hay persona que me parará Mucho menos yo, menos Dios, nadie más Váyanse a la mierda todos Hoy quiero estar solo No sé, solo... I don't know how to say this, but... I don't know, Amira. I've met someone else, and... En serio, véganse la mierda.